Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 2.5. Olvido del pasado. Hay quienes, en su orgullo y vanidad, se resisten a admitir que puedan haber pasado por formas inferiores de vida, y para refutar la verdad de la reencarnación o pluralidad de existencias, sostienen que tendrían que conservar la memoria de su vida anterior, aun cuando este es un juicio simplista, pero que puede surgir también en personas bien intencionadas, deseosas de conocer la verdad de la vida, necesario es aclarar este punto. A estos, les diremos, si una simple conmoción cerebral es lo bastante para que olvidemos los hechos de nuestra vida presente, como ha de ser posible conservar recuerdo alguno de los hechos en nuestras existencias pasadas, no estando grabadas en el cerebro de la nueva personalidad. Si bien la mente espiritual, o mente subconsciente de la psicología, conserva la esencia de las experiencias y aprendizajes de su vida anterior y anteriores, carece de las imágenes necesarias en el nuevo cerebro físico de la nueva encarnación. Conservamos, sí, las ideas generales y experiencias que hayan quedado grabadas en la mente espiritual o subconsciente, nuestra actual personalidad, lo que consideramos nuestro carácter, todo ese conjunto de gustos y tendencias, capacidad intelectual, dinamismo, etc., son el resultado de experiencias adquiridas, de gustos y disgustos, de las vicisitudes pasadas en anteriores existencias. Además, no recordarnos nuestras vidas pasadas, sencillamente porque no están grabadas en la memoria de nuestra actual personalidad. La memoria nos refleja tan solo aquello que, a través de los sentidos, haya sido grabado en las células del cerebro físico, ya que este es el instrumento de manifestación de que se sirve la mente. Si bien en los individuos ya muy evolucionados, la mente espiritual que radica en el espíritu, se manifiesta con más intensidad, por lo que pueden recordar algunos pasajes de su vida anterior y hasta dos o tres vidas atrás. Aquellos que han alcanzado esta condición, pueden también vislumbrar, con mayor o menor intensidad, la vida y actuación en el plano o planos etéreos del espacio, de su vida espiritual antes de encarnar, por lo que, algunos de estos en sus meditaciones, Llegan a esos estados de desdoblamiento conocidos con la denominación de éxtasis. Pero en cambio, esta visión anterior al renacimiento por aquellos que hayan pasado por las zonas inferiores tenebrosas del astral, sería causa de grandísimos sufrimientos y otros males. Las leyes de la vida, emanadas de la máxima sabiduría cósmica, son perfectas. Y si algo nos parece imperfecto, se debe a nuestro desconocimiento de esas leyes. Hagamos algunas consideraciones acerca de las ventajas que significa el olvido del pasado. Analicemos con detenimiento. No sería un martirio para nosotros, recordar nuestros actos delituosos, nuestras víctimas, nuestros victimarios y aún nuestras vergüenzas de vidas recientes. El conocimiento de un pasado lleno de errores, embrutecido, como el de la mayoría de nuestra humanidad actual, sería una carga tan pesada, que solo los seres muy fuertes podrían, quizá, Soportar. Pero, sería motivo de crueles inquietudes para los seres más débiles en lucha con su destino. Aquellas personas que en su última vida pasada hayan tenido una existencia fácil, de riquezas, lujos y derroches, y la vida actual de pobreza y dificultades sin cuento, compensación por la ley de consecuencias, podría soportarla. Si una persona que haya sido ultrajada, o le hubiesen ultrajado una hija, esposa o esposo en una vida anterior, y se encontrase con el ultrajador, identificándole, en el círculo de sus relaciones sociales, ¿qué acontecería? Supongamos que una persona conservara la memoria del pasado y por ello identificara entre sus amistades a otra persona que, en alguna de sus vidas pasadas le hubiese acusado de un crimen no cometido y por el cual hubiese pasado varios años en una cárcel, en alguno de aquellos calabozos antiguos, o perseguido por el fanatismo religioso hubiese ido a parar a las mazmorras de la Inquisición. Qué acontecería. Y por último, podría un niño soportar el recuerdo de las escenas de actos malvados ejecutados en vidas anteriores o persecuciones en el pasado. Sin duda, enfermaría en la mayoría de los casos, y hasta enloquecería con la repetición en formas de alucinaciones. Saliendo recién nuestra humanidad de la bestialidad feroz, ¿qué ventajas podría darnos el recuerdo de un pasado de odios e injusticias, de vergüenzas y lágrimas que hemos hecho derramar, de dolor y sangre vertida por culpa nuestra. ¿Qué puede ser el pasado de cada uno de nosotros? Bestialidad, resentimientos, odios, venganzas, injusticias y toda una larga lista de errores que perturbarían nuestro equilibrio psíquico, convirtiendo la vida en un tormento. El espíritu, débil aún, no podría resistir. No obstante, mediante el olvido de todo ese pasado, renaciendo a una vida nueva, en un ambiente generalmente distinto, con una nueva educación, la perspectiva cambia completamente. Siendo cada vida una nueva oportunidad de progreso, este recuerdo sería un gran impedimento para cumplir el destino de cada cual. Bendigamos el olvido temporario, que el eterno amor nos concede a través de sus leyes. El conocimiento integral de nuestras vidas pasadas, nos presentaría inconvenientes temibles, horrorosos, no tan solo desde el punto de vista individual, sino también colectivo puesto que introduciría en la vida social elementos de discordia, fermentos de odio que agravarían e impedirían todo progreso moral e espiritual. Los criminales de la historia reencarnados para expiar, verían de nuevo las vergüenzas las iniquidades de todos los siglos, expuestas ante sus ojos. El pasado acusador, sería la causa de múltiples sufrimientos. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos evita todas estas torturas y otras más, Mediante este fenómeno psíquico, dentro de la ley de vibración, ¿cuál es la privación del recuerdo y conocimiento de nuestro pasado? Una vez entrado en el cuerpo carnal, el olvido del pasado que la divina misericordia nos ofrece, constituye una bendición, a fin de que no veamos en las personas con quienes convivimos como familiares o como amigos, un posible enemigo de vidas anteriores. Y esto es lo que significa el concepto del perdón muchos teólogos sostienen ya que el perdón no exime de la expiación un nuevo cuerpo físico es un gran auxilio para las almas torturadas por los remordimientos de un pasado tenebroso de grandes errores o crímenes una vida nueva es una inteligente manera de olvidarlos sin sabores y volver a rehacer el trabajo interrumpido sin la angustia del hastío. es un renovarse semejante a un florido despertar porque nuevos bríos nacen con la nueva vida cuántas cosas quisiéramos borrar todos? aún de nuestra vida actual, que son otros tantos obstáculos para nuestra paz interior. No vemos hoy, a la psicoterapia moderna, aplicando procedimientos hipnóticos y otros, para borrar de la memoria de algunos pacientes psicópatas torturados por recuerdos desagradables o dolorosos de su vida actual. Meditemos sobre esto, recibimos un cuerpo nuevo con un cerebro virgen, en el cual se irá grabando lo que los sentidos físicos perciban, y a través del cual serán nuestros recuerdos, como humanos. En cada existencia tenemos una oportunidad de progreso. Aprovechémosla. Ahora, veamos cómo se efectúa el fenómeno psíquico del olvido de las vidas pasadas y del periodo o periodos de vida en el plano extrafísico, antes de cada renacimiento. La memoria de la vida presente está en la mente del psicosoma o cuerpo fluídico del espíritu, la cual conserva todo individuo al cruzar el umbral del más allá. Y la memoria de las demás vidas, está en la mente superior o mente del espíritu, conocida como la mente subconsciente en el campo de la psicología. Cuando el espíritu reencarnante toma contacto con la materia, con la persona que va a ser su madre en la nueva vida, haya escogido la o asignado se verifica una contracción de las vibraciones magnéticas del psicosoma o alma, como fue explicado en el capítulo anterior, oscureciéndose todas las imágenes contenidas en el cerebro del psicosoma. Y una vez el espíritu haya penetrado en el cuerpecito de la naciente criatura, su capacidad vibratoria queda de inmediato reducida a la de la materia, más lenta. Tal estado se acentúa más, a medida que el ser se ve precisado a usar del nuevo cerebro físico que le aísla, durante su existencia humana, del fondo subconsciente donde están grabados sus recuerdos. La personalidad anterior de ser espiritual, se borra para manifestarse la nueva, en el grado que haya desarrollado sus facultades mentales y anímicas en sus pasadas vidas y esas facultades comienzan a manifestarse ya desde la infancia según podemos apreciar en los niños de hoy reminiscencias la capacidad intelectual y volitiva de ciertas personas la sensibilidad de ciertas otras para apreciar las bellezas de la vida son demostraciones fehacientes del grado de evolución del espíritu que les anima pues este trae a su actual existencia conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en vidas anteriores y en su vida espiritual en el espacio, en el intervalo de una a otra existencia terrena, así como sensibilidad. Por un mayor desarrollo de la facultad sensorial del alma, vemos ya en los diálogos de Platón, Cedono del alma, la contestación de Sócrates a Simmias, y si luego de haber tenido estos conocimientos antes de nacer, y haberlos perdido después de haber nacido, llegamos enseguida a recobrar esta ciencia anterior, sirviéndonos del ministerio de nuestros sentidos, que es lo que llamamos aprender, no es esto recobrar la ciencia que teníamos, y no tendremos razón de llamar a esta, reminiscencia. Aun cuando las personas no son conscientes de los conocimientos adquiridos a lo largo de sus experiencias humanas y espirituales, estos permanecen siempre en el subconsciente y gravitan en la formación de la mentalidad de la nueva personalidad. De aquí que, nos encontremos a veces con personas extraordinariamente dotadas para determinadas ciencias y artes. Todo cuanto se aprende bien en una vida, sirve para la siguiente, porque el subconsciente retiene lo aprendido. Pero, como no está grabado en el nuevo cerebro, no se recuerda. Sin embargo, no bien una idea o concepto ya conocido de su vida o vidas anteriores le es expuesto, lo comprende con mayor facilidad que otros. La facilidad con que algunas personas asimilan ciertos estudios, es debido a su anterior conocimiento sobre ellos, es para ellas como un repaso, mientras que a otras, les es difícil y trabajoso, por ser algo nuevo. Esa afición de algunos hacia las artes, la música, las letras o las ciencias, ¿de dónde creéis que proviene? ¿De dónde proviene, en algunos niños y jóvenes, esa predisposición a la pintura, que sin haber como niños, ya pintan y dibujan y con asombro de sus mayores? Y a la música, a la literatura, a la escultura y demás, mientras a otros les es sumamente difícil y apenas llegan a la mediocridad. Meditemos sobre esto, y encontraremos la ley de los renacimientos claramente demostrada en estas inteligencias precoces. En un pascal, matemático y filósofo, que a los 12 años descubrió la geometría plana, escribiendo a los 16 su primer tratado, dos órdenes dentro del universo, y a los 18 años inventando una máquina de calcular, un Rembrandt que pintaba magistralmente antes de saber leer, un Mozart, dando su primer concierto a los 5 años, componiendo partituras a los 7 y dirigiendo una orquesta de maestros a los 11 años, Teresa Milanollo, 1827 a 1904, que tocaba violín a los cuatro años de manera tan perfecta, que Belloc dijo que debió haber aprendido antes de nacer. El doctor Robert Biener, 1894 a 1964, considerado como el padre de la cibernética y de la automatización, que a los tres años hablaba ya cuatro idiomas que nunca había estudiado como niño, y a los 18 años obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América. Como fue explicado al exponer el proceso psicológico del olvido del pasado, el ser encarnante comienza la nueva vida con un cerebro virgen, como un libro en blanco, y a través de su vista y su oído, comienza lentamente a distinguir y conocer su nuevo ambiente. Y a medida de su crecimiento, va surgiendo paulatinamente del subconsciente, su capacidad, manifestándose en forma de aptitudes y tendencias, las cuales suelen denominárseles, inclinaciones congénitas. La facilidad con que unos niños aprenden ciertas materias en el colegio y la dificultad de ciertos otros, es el resultado de adquisiciones anteriores grabadas en el subconsciente, que comienzan a aflorar en una mayor facilidad de aprendizaje. Y así podremos comprender el origen de esos niños prodigio, que son el asombro de muchos. El genio es un largo e inmenso esfuerzo en el orden intelectual, y la bondad es conquistada en una lucha secular contra las pasiones y atracciones inferiores, y en las vidas de dolor, en las cuales el alma se purifica y sensibiliza. ¿Quién pudiera quitar a los hombres esa venda que hace enaltecer en demasía cada vida, otorgándole el C. R. Y Z de única y de inigualable? El culto a la vida material, además de retardar grandemente el progreso del espíritu, crea en el individuo angustia y temor a la llamada muerte. Y de aquí, ese correr loco hacia los placeres de los sentidos o apego excesivo a las cosas materiales. Niños Prodigio El siglo XVI nos ha dejado el recuerdo de un políglota prodigioso, Santiago Trichton, que escalijero escalijero, José Julio, denominaba, un genio monstruoso. Era escocés, ya a los 14 años, había conquistado el grado de maestro. El joven Van del Kerkhoeve, de Brujas, Bélgica, que falleció a los 10 años y 11 meses, 12 de agosto de 1873, Dejando 350 pequeños cuadros, de los cuales, algunos, dice Adolfo Siret, miembro de la Academia Real de Ciencias, Letras y Bellas Artes, de Bélgica, en su dictionnaire historique des Pentres de Stoutes les Écoles, habrían podido ser firmados por Díaz, Gumersindo, Salvador Rosa, Corot, Van Goyen Guillermo Hamilton, 1788 a 1856 estudiaba el hebreo ya a los tres años de edad, y a los siete años poseía conocimientos más extensos que la mayoría de los candidatos a la agregación. A los 13, hablaba 12 idiomas. A los 18, era la admiración de cuantos le rodeaban, hasta el extremo de que un astrónomo irlandés decía de él, yo no digo que será, digo que es el primer matemático de la presente época. Alfredo Trombetti, el célebre pico de la mirándola, hijo de una familia boloñesa, pobre. Aprendió el francés y el alemán en la escuela primaria tan rápido, que al cabo de dos meses leía a Voltaire y a Goethe. Aprendió árabe, con solo leer la vida de Abed el Kader, escrita en dicha lengua. A los 12 años aprendió solo y simultáneamente, el latín, el griego y el hebreo. Después siguió estudiando lengua UAS vivas y muertas, y se asegura que llegó a dominar más de 300 idiomas. Fue profesor de filología hasta su muerte. Y por último, Citaremos al famoso niño español, Pepito Arriola, José Rodríguez Arriola, nacido en Betanzos, Coruña, en 1896. Cuando aún contaba dos años, repitió en el piano una jota que acababa de escuchar a su madre, y poco después era presentado en un concierto en Madrid. Escuchemos el relato de su madre, cuando el doctor Charles Richiette, de la Academia de Medicina de la Sorbona, lo presentó en la Asamblea General del Congreso Internacional de Psicología, de París, en 1900. El niño tenía, poco más o menos, dos años y medio, cuando descubrí por primera vez, y fue al azar, sus actividades musicales. En dicha época, dice la madre, un amigo mío me envió una de sus composiciones, la cual me gustó tanto, que muy a menudo la tocaba al piano. Es probable que el niño prestase atención, pero yo no me apercibía de ello. Un día por la mañana, oí tocar en el piano desde mi aposento, aquel mismo aire, pero con tanto dominio y ajuste, que quise saber enseguida quién era el intruso que se permitía tocar el piano en mi casa. Entré en el salón y vi a mi pequeñuelo, solo y tocando el mismo aire. Estaba sentado en su asiento elevado, en el cual se había encaramado sin ayuda, y al verme, se echó a reír diciéndome, «Toco, mamá». Creí que había allí un milagro, a partir de aquel momento, el pequeño Pepito se puso a tocar sin que le diera lecciones, tanto los aires que yo tocaba, como los que él mismo inventaba. Muy pronto fue bastante hábil, sin que pudiera decirse que hiciera milagros, para poder, el 4 de diciembre, 1899, cuando todavía no había cumplido los tres años, tocar ante un numeroso auditorio compuesto por músicos y por críticos. El 26 de diciembre, o sea, a los tres años y doce días, tocó en el Palacio Real de Madrid, ante el rey y la reina madre. Aquel día tocó seis composiciones musicales de su invención, que fueron bien recibidas, no sabe leer ni escribir todavía, trátese de música o de alfabeto, pero, a veces, se divierte escribiendo aires musicales. Bien entendido que esta escritura no tiene ningún sentido, nota, continúa el informe, pero dado su extensión, no lo incluimos completo. Otro caso en Portugal. En la Villa de Vicela, en el norte de Portugal, una niña, con apenas dos y medio años, sabe leer y escribir, y realiza con facilidad operaciones aritméticas, conversa sobre varios temas y conoce, con relativa profundidad, el Evangelio. Se trata de uno de esos casos extraordinarios de precocidad infantil, conocidos en los últimos tiempos. Su nombre es, María de la Concepción, hija de José María Salgado Pereira y Ana Pereira de Costa. Como sus padres trabajan en otra localidad, esta niña vive en la casa de su tío, José Salgado Pereira, en la feligresía de San Miguel, de la villa de Vicela, en donde se pasa casi todo su tiempo concentrada en la lectura, pasando los sábados y domingos con sus padres. Varias personalidades, así como periodistas, entrevistaron a esta niña, quedando todos impresionados por el grado de inteligencia demostrado por ella, cuya fama se extendió por toda la comarca llegando hasta Oporto y Lisboa, extractado del diario Voz de Portugal, de 17 de diciembre de 1967. El estudiante universitario más joven del mundo. Se trata del niño coreano, Kim mung Yong de cuatro y medio años de edad, matriculado en matemáticas superiores, física, filosofía, en la Universidad de Seúl, Corea, en la cual sus padres son profesores. En relación a su edad. Le correspondía estar en el jardín de infancia, pero, se trata de uno de esos niños prodigio que de vez en cuando surgen en nuestro mundo, para demostrar a nuestra humanidad. Cuando tan solo contaba dos años, conocía ya 1500 ideogramas de la escritura china. Además de profundos conocimientos de matemáticas, habla el inglés con soltura y compone poesías. En reciente visita al Japón, para presentarse en el programa de televisión, Las sorpresas del mundo... Fue sometido a un riguroso examen por un escéptico catedrático del Instituto de Tecnología de Tokio, Dr. Kenaro Yano, y profesor de matemáticas superiores, quien le invitó a resolver un intrincado problema de cálculo integral. El erudito hombre de ciencia, se quedó perplejo al ver al niño subirse en una silla para alcanzar el encerado, comenzando a desarrollar, con la mayor naturalidad, el problema, hasta llegar magistralmente a la solución. En los test de inteligencia, poquísimos llegan a alcanzar la cifra de 150 puntos en el índice de valores, cifra que refleja una mente excepcional. Sin embargo, en el test a que fue sometido el niño de nuestro relato, alcanzó nada menos que 210 puntos. Actualmente está trabajando en su tercer libro, en el cual se propone exponer su filosofía de la vida, extractado de la sección, Por ese mundo afuera del diario Carioca o Globo, de Sao Paulo, 26 de diciembre de 1967. Muchos casos más de niños prodigio, podrían citarse, pero, para el objeto de esta obra, con los citados basta.